Rompiendo soportes con pico y pala y qué es más interesante. ¿A qué me refiero con qué es más interesante a líneas de tendencia o soportes horizontales? Ahora lo vamos a ver. Eh, hemos visto que estamos rompiendo algunos soportes. Algunos. Vamos a ver ahora ahora qué es lo que está pasando eh, en vivo y en directo. Eh, está interesante, era parte de lo que yo me refería en el vídeo de ayer si no lo has visto, cuando decía pendiente de un hilo eh, era por algo, no era no es no es por decir ¡ah, oh, qué título he puesto! ¿vale? Eh, cuando digo última oportunidad antes del caos en el vídeo anterior ¡ah, oh, qué título has puesto! no es por eso, es que yo no sé, hay gente que no se entera pero bueno, eh, que cada uno es muy libre de ver lo que quiera, como quiera y, y donde quiera y de la forma que quiera, aunque sea muy abstracta, en fin decía Groucho Marx, hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero pero cuestan tanto, ay señor con lo que cuestan, en fin cuesten o no cuesten, lo más importante es que mmm, vivas cada momento de tu vida como si fuera un regalo, porque esto es así es, es la realidad, muchas veces pasamos momentos buenos momentos malos eh, ...da igual que sean psicológicos... ...da igual que sean situaciones extremas... ...da igual que sean eh, momentos de salud... ...pero... ...tener en cuenta que mañana puedes salir a... ...trabajar un día de tu casa o simplemente a comprar el pan... ...te han dejado seco... ...te has quedado ahí... ...y ya está... ...y esto es una, esto es una realidad... O sea, no, lo estoy, ...no estoy siendo eh, por pesadumbre... ¿no? ...es una, una auténtica realidad... ...que nos puede pasar a, a cualquiera en cualquier momento... Eh, ...entonces... Aprovecha cada momento, cada instante, que es maravilloso y es precioso. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, que es lo importante y es para lo que estamos aquí todos juntos. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Eso es, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, por cierto, Powell, Powell, que ha dicho Powell, Powell ha dicho que, que las que las um, stable stablecoins, pues bueno, es que hay que regularlas y tal, pero que bueno, que pueden ser algo, algo chachi. Ha sido hecho un comentario bastante positivo. Entonces, bueno, pues tenerlo en cuenta, simplemente, nada más. Eh, como creo que ha sido como un, un espaldarazo, ¿no? Vamos a dejarnos un poquito las, las guerras y vamos a intentar que, que no se hunda el mercado por un sitio por otro. Bueno. En atención a lo que ha hecho el SP500, que es muy importante el movimiento de hoy, ¿vale? Un 1.40 a la baja, queda todavía una hora y cuarto. Vemos como el RSI de diario, ¿vale? Fijaros cómo hizo un toque, dos toques, tres toques, estuvo tonteando por encima, lo perdió y ha hecho otro toque. Es que, para que veáis que es que sí funciona el, el, el análisis técnico, ¿vale? Tas, tas, tas, tas. ¿Por qué? ¿Por qué llega aquí y, y, y viene atrás? Porque ahí encuentra una resistencia, es evidente, ¿vale? Es totalmente evidente. Ahora bien... Eh, decíamos que podía ser una Morning Star que era un poquito fea. Y efectivamente, es que está cumpliendo con ello. Encima, perdiendo la media de 50 en diario. Perdiendo los 4.000 puntos en diario. Súper importante. De verdad, o se ha intentado, evidentemente. Y no ha podido ir a por los 4.100. Nos hemos venido abajo. Esa Morning Star que teníamos ahí volvió a tocar nuestra línea Nitro, la línea blanca. ¿Veis cómo ha ido clavadito a ella? ¡Pam! Y otra vez intentarla, romperla. No puede romperla, pues ya nos vamos para abajo. Es un grandísimo indicador. La línea Nitro. Bien, dicho esto, perdemos la de 50. ¿Qué tenemos aquí? Un cruce positivo de entre 100 y 200, que quizás sea quien lo soporte, pero cuidado porque teníamos el soporte real, lo tenemos en esta zona, un toque, dos toques, tres toques, rompemos, hacemos pullback... Y aquí no llegó a tocar, porque bueno, donde hizo pullback ahí fue a la línea de tendencia, pero bueno, si tiene que perder escalones, pues se nos vendrá a la zona de 3.900, que es la siguiente en la que debería de, de tocar si pierde esas medias que tenemos móviles ahí, ¿vale? Muy atentos con eso. Eh... Ahora vemos la importancia de, la, de los soportes y resistencias horizontales y de, los, y de la línea de tendencia. Bien, pero vamos a verlo sobre Bitcoin, que creo que os interesa un poquito más, creo, me da la sensación. Bueno, tenemos pues por su parte a Bitcoin, que si lo vemos en una hora, vale, vemos bueno, pues que esa línea de tendencia está perdida y está confirmado ya por fuera en, en cuanto a la mecánica de una hora. vale. Si lo vemos pequeñito, vale, pues vemos que tenemos un toque, dos toques, tres toques, tonteando y perdida. Si vamos a cuatro horas, vemos, si nos deja verlo, <ríe> eh, que igual, ¿no? Un toque, dos toques, tres toques muy similares y uy, lo perdemos. Y además estamos, fijaros, que la vela anterior ha sido la pérdida y esta vela de cuatro horas va a ser la confirmación, a no ser que se vaya para arriba en verde. Hasta aquí yo creo que todo correcto. Bien. Siguiente es en diario. Y en diario podemos observar perfectamente que ninguna vela había cerrado por debajo de la línea de tendencia que teníamos marcada, excepto esta que está atravesando tanto la de, la de las mechas como la de los cuerpos. Bien, de 4 horas. Y está por fuera. ¿Qué pasa? Que mañana debería de confirmar otra vela por fuera. Puede hacer una vela verde e irse para arriba. ¿Es lo lógico? Yo creo que no es lo lógico. Yo creo que lo lógico es que lo pierda. ¿Por qué? Porque vemos que... Una zona que hemos venido a retestear, la hemos perdido, retesteamos un día, dos días, tres días, y al cuarto día nos vamos abajo porque no podemos traspasar otra vez esa zona. Con lo cual, siguiente objetivo, mínimos relativos anteriores, zona de 2.450, perdón, 21.450 aproximadamente, ¿vale? Antes de la llegada a nuestra zona de seguridad. ¿vale? Ya sabemos que esta zona de seguridad la tenemos marcada hace tiempo, y que es la que debería hacer de, de soporte de muelle ahora bien ¿qué es más importante esta línea de tendencia las líneas de tendencia o los soportes horizontales para mí en mi escuela en mi humilde opinión en mi humilde experiencia los soportes horizontales siempre son y están por encima de las líneas de tendencia las líneas de tendencia pueden ser muy aceleradas, pueden ser más horizontales puede variar un poquito el ángulo y luego irse arriba, esto no las zonas que de verdad soportan son las zonas horizontales, las zonas de precio en el cual el mercado ha decidido hacer una cosa u otra en las zonas en las que podemos ver el, el lo diré, el volumen que ha habido ahora eh, y no hace mucho que me habéis preguntado ha habido una zona de distribución y yo os diría Fijaros cómo hemos subido, ¿vale? Y cuando hemos llegado a la zona en la que estamos aproximadamente ahora, que nos hemos, nos hemos estado apoyando, ¿qué hemos empezado a ver? Muchas velas rojas, mucho volumen, ¿veis qué velas más pequeñitas? Y veis el volumen, además cómo iba subiendo, además el volumen poco a poco también, y, y fijaros que estas dos velas, fijaros el volumen, ¿vale? Yo subo, pam, pam, este, todos este, estos dos días. Y sin embargo, bajo durante cinco días, en dos días subo con esta mierda de volumen. Y luego, con ese mismo volumen, estoy cinco días continuamente bajando. Es decir, hay gente que lo está soltando, evidentemente, lo de siempre decimos, ¿no? Cuando alguien suelta, alguien recoge. Pero es una suelta que te van haciendo poco a poco, te van sangrando poco a poco. Una vela de subidita. Venga, tacatás, te vuelvo a soltar más volumen de pérdida. Venga, vamos a irnos al alza, pim pan. una y dos velas. Y dices, ostras, es que la siguiente tiene más volumen que la anterior, siendo más pequeña. La siguiente tiene más volumen que la anterior también, siendo un poquito más grande. ¿Ya? Ahora, eh, siguiente rango, no puedo con la resistencia y empiezo a soltar. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Fijaros el volumen. ¿Vale? Esta verde. Que nos marca el tope que hizo. Y luego empiezo a soltar. Estoy distribuyendo, distribuyo, distribuyo, distribuyo, distribuyo. Paro. Intento ir a por la resistencia. Y fijaros que la vela, una vela verde y dos rojas con más volumen. Una vela verde y dos rojas con más volumen. Bueno, muy parecido el volumen en este caso. ¿Vale? O una vela verde y dos rojas en las que sube el volumen. Y caigo. Hay interés por la caída, evidentemente. No hay más. De momento... Eh, Vamos a ver si sigue esa distribución. Es Una distribución que, que, que al final, ¿a dónde nos lleva? A una caída. Esto es así. Necesitamos una zona de acumulación en la cual, eh, bueno, pues eh, podamos competir con esa caída. ¿Cómo lo hacemos? Pues con zonas como este tipo. ¿Veis cómo aquí tenemos cuatro velas? Muy, igual, igual que aquí teníamos velas, ¿veis? Velas muy pequeñitas, con más volumen del, del anterior. Aquí tenemos cuatro velas verdes, con muy, muy pequeñitas. ¿Vale? con más volumen que la anterior, ¿vale? y van subiendo el volumen además. Esto es una, una acumulación muy clara, que nos va a decir Ey, que voy a romper al alza, y efectivamente así rompió al alza. Esas son las cosas que necesitamos para, para poder subir. Um, entonces, lo que decía, más importante los soportes horizontales, con toppers de precio, gente que se ha quedado colgada en un punto, hay, toda la gente que se ha quedado colgando aquí, bueno, pues está a la espera, va a quedarse a la espera, Esperando a que el mercado remonte o, para, o van a vender en pérdidas, a, va a haber de todo un poco. De momento, en diario, seguimos como un poco como el como el SP500, ¿no? Teníamos aquí nuestra línea de tendencia, toque, toque, toque, toque, y de momento no hemos sido capaces, no solamente de no, pas, de no pasar la línea de tendencia, sino que hemos perdido nuestro soporte horizontal. ¿Cuál es nuestro soporte horizontal? La zona de 50, desde que la perdimos y hemos estado horizontales a lo largo del fin de semana y estos tres días que hemos estado horizontales tonteando, ¿Vale? Y ahora nos hemos venido más abajo. Esto no es bueno, ¿vale? Esto no es nada bueno. Pasar en diario por debajo de la zona de 50 y ya encima más tener una vela un poquito ya. más macarrón no es no es nada bueno, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta, cada uno que haga lo que quiera, evidentemente. Eh, y atentos, porque tenemos el día 14, ya dijimos. Eh, el, el IPC de Estados Unidos y el 15 y 16 reunión del FOM nos van a decir tipos de interés nos van a, no, no solamente el tema de tipos de interés sino lo que van a recoger de liquidez a no renovar de bonos eh, y cómo, cómo, cómo, cómo van a seguir a, a lo largo del siguiente trimestre la política económica es lo importante que tiene también esta reunión vale lo del asterisco que veíamos en el calendario de ayer en fin eh Está complicada la cosa, está muy difícil porque, sobre todo en, en un mercado un poquito macro, tenemos algunos indicadores y contraindicadores que están un poquito... Ah, que sí, que no, que no, que sí, pero esto suele pasar antes de de un de una crisis fuerte. Fijaros, por ejemplo, mirar, vamos a ver algo en semanal, que es interesante, vamos a quitar eh, todos los dibujos para que veáis una cosa. Esta es la crisis del 2008, la caída que hubo posterior... ...al intento de remontada, ¿vale? Y yo vuelvo a lo mismo de siempre... ...o sea, ¿veis cómo empezamos a caer? Tonteando... ...tita, tita, tita... ...una pequeña remontada, otra caída, otra pequeña remontada... ...y nos fuimos al carajo... ...pues es que aquí hemos hecho una pequeña remontada... ...¿sí? ...otra pequeña remontada y vamos a ver ahora si nos vamos al carajo... ...o no nos vamos al carajo, si perdemos... ...la media de 200, todas estas cosas... ...que al final... Mmm, ...nos hacen ver la realidad del mercado... Eh, ...fijaros cómo... Hemos ido perdiendo medias. Aquí perdimos eh, 50. Testeamos 50 y 100. Perdimos otra vez 100. Se testeó aquí y se ha intentado testear otra vez. Aquí, 100. Ahora, perderemos otra vez la EMA 20 en semanal. Fijaros cómo estamos. ¿eh? Esta semana estamos para perder la 50 y la 20. Atentos al cierre de esta vela semanal en el SP500, porque cualquier cierre por debajo de ella... Puede ser muy chungo, muy chungo. ¿Que es cierto que llevamos mínimos y máximos ascendentes? Cierto. ¿Que no tienen demasiada ventaja tampoco? También es cierto que, claro, de cerrar en 4.060 a cerrar semanalmente en 4.133, 60 puntos tampoco que sea nada del otro mundo. Ahora bien, como perdamos estos mínimos y nos volvamos a venir a, a, a la media de 200, a volver a probar este soporte de 200, Abrochado los cinturones. Abrochado los cinturones porque perder la media de 200 nuevamente después de haberle testeado una vez es un ostión tremendo. Ahora ya cada uno que se lo tome como quiera. Bien, Ethereum tampoco ha podido. El total market, rojo que te quiero, rojo tampoco es que sea, a ver, es un 1.39, pero claro, pff, empiezas a ver los miles de millones que es eso y es una burrada. Aún así, Bitcoin pierde dominancia, ¿por qué? Porque se está yendo mucho dinero a las stablecoins, es algo que es totalmente normal, hoy el dólar ha metido un pepinazo que nos ha dejado baldados a todos, ¿vale? Entonces, claro, eh, lo que decíamos, ¿no? Tenía que ir o bien perder la EMA20 o irse a por la media de 100. Mm, lo lógico era irse a por el máximo relativo anterior, intentar volver a tocarlo y la media de 100. Que cierre, vamos a ver que quedan tres horas, ¿no? Pero que cierre por encima de la media de 100 me parecía una barbaridad. Eh, y si va por la de 200 ya sería tremendo. Pero bueno, ya decíamos que era bastante probable. Si no pierde la, la, la, la si no pierde la M20 no vamos para arriba. Y efectivamente no ha perdido y pimba, pepinazo. Por su parte, algunas altcoins insufriendo, pues un pellizco, ¿vale? LSS, STX y no ya los Library Gates eh, Coco Perp 7 y pico por ciento, muchos 6 es muchos 5 por ciento, mogollón de ellos eh, 4 y pico 5 ahí, es que hay bastante mogollón 4 y pico, 4 y pico, 4 y pico, ya por debajo del 4 por ciento, pues waves, OMG, los Melon, filecoin, bueno, pues 4 por ciento, si hay bastantes 3 y picos. Y vamos a darnos la vuelta porque, claro, es que es que en verde hay bastante menos, hay bien poquito. Los cortos de Bitcoin, vale, que están siguen haciendo bandera y siguen haciendo fuerza en la zona que tenemos de soporte de ellos. Ahí dicen, yo de aquí no me bajo. Eh, Alpaca, Budget, KLV, pf, XRP contra el Euro y XRP también por aquí contra el títer 360, es de lo que nos ha dado más alegría en el día de hoy. CFX también con un 280, Bit2Me un 233, Fiat un 169 y ya poca leche. Bueno, Cardano que está ahí manteniendo un poquito el, el, el pabellón alto, pero poca cosa más. O sea, tampoco, tampoco la de otro mundo y Cardano, claro. Contra, contra el euro, ¿vale? Un 1, 1%. En fin, eh, en general está la cosa complicadilla. Eh, Cardano, 0.36. Mm, sigo pensando que vamos a poder comprar las altcoins más baratas. Lo tengo mi humilde opinión. Eh, fijaros que ya dijimos la zona de soporte de Cardano. Ya tocó una vez y se fue arriba. Sigue sangrando. En el momento que pierda esta zona, ya sabéis pullback como poco al 0.30 y bueno, a partir de ahí, pues ya iremos viendo ¿vale? eh, creo que sí lo vamos a poder comprar más barato si se hace fuerte en esta zona podría ser, podría ser muy bueno, es decir, si de aquí tira y se nos viene otra vez a la, a la zona de resistencia se nos va a ir bastante arriba esto sí que yo lo creo ¿vale? sí que yo lo creo por lo tanto... Creo que comprar en 0.30, 0.32 es una oportunidad. Si no has comprado antes, más abajo, podría, podría serlo, ¿vale? Podría serlo. Eh, pero claro, eso es un riesgo que tenemos que correr cada uno, ¿vale? No podemos... No podemos... Eh, no, no puedo decir más, es que es, es, está el mercado lo que he dicho antes, está muy complicado, ¿vale? Y tampoco, me, no es que no me quiera mojar, es que cada uno tiene que ser responsable de lo suyo, porque yo luego digo algo y ya, ya la gente, ah, es que has dicho que no sé qué y he hecho no sé qué, lo que tú hagas es tu problema. Bueno, eh, Mark, que nos ha pedido Litecoin, eh, tiene un halving, efectivamente, tiene el halving en agosto aproximadamente, vamos a ver cómo, cómo cierra, eh, ya le teníamos marcado una zona de, de techito, a la cual ha llegado, ahora eh, Litecoin tiene una zona RSI que vamos a, para que la veáis fijaros, ¿vale? Mirad, por ejemplo, vamos a marcarlo por aquí, entonces tiene una zona en la que pasa y no puede, se apoya soporte, se apoya, se apoya, se apoya resistencia, se apoya, se apoya, se apoya, se apoya. joder, parece que estoy diciendo todo el rato ahora, se apoya, se apoya y se vuelve a apoyar ¿vale? Entonces, si la pierde nos vamos a este soporte, ¿vale? A la zona de 68, 69 aproximadamente ¿vale? 70 Creo que yo diría, vamos a tirarle aquí, ahí, ¿vale? Por este punto, este punto, ¿vale? Más o menos esa es la zona. Eh, 72 entre 68 y 72, ¿vale? Sería la zona aproximadamente en la que personalmente yo compraría. ¿Vale? Fijaros, si me, ahora sí si me he mojado. Ahora bien, ¿qué pasa? Que previo halving, de aquí a, a ese momento, ahora va a depender un poco de lo que haga Bitcoin, eso seguro. Pero sí que en algún momento va a ir a su rollo. Esto, esto también. ¿Vale? Entonces, ¿le va a ganar eh, en los próximos meses, en algunos momentos, de grandes de caídas de Bitcoin? Eh, ¿Le va a ganar la partida? Es decir ¿Puedo enfrentar Litecoin contra Bitcoin? Personalmente, creo que sí. ¿Vale? Entonces, si haces una entrada en Litecoin, por ejemplo, dice, es que he comprado Litecoin en 80 y creo que está bien. Y tiro para arriba. A lo mejor... Cuando te salgas de esa operación, los Litecoins los que has comprado, te sale mejor, échale ¿vale? un ojo, salirte en Bitcoin, ¿vale? Que salirte en dólares, eso ya a gusto de cada uno, ¿vale? Bien, entonces, bueno, no lo, no lo veo mal, veo esta zona de soporte. Resistencia, está claro que está aproximadamente, ¿vale? En 102, 113, es una resistencia amplia. la ha tocado una vez, la ha tocado dos veces y se nos ha venido abajo. Entonces tenemos una especie de doble techo con el cual... Más o menos ya está cumpliendo. Entonces, a partir de aquí vamos a ver en qué punto para, cómo va, sigue el mercado. De tal forma que, bueno, pues si, si está para mí esta zona de soporte entre 68 y 72, es eso. para mí es compra. Luego, ya bueno, pues eh, responsabilidad de, de cada uno. También Adrián nos dice que nos recomienda los del nodo de Presets, que él al final ha hecho un nodo gratis con un servidor de, de Oracle y que le deja tener uno gratis, que no es muy complicado, y que le está yendo bastante, bastante bien. Eh, sí, además eh, Adrián en su día me lo dijo y tal, y, y creo que sí, que es una, una, una posibilidad bastante maja, y que le, oye, pues, aparte de que da soporte a un proyecto, es dinerito barato, muy fácil de ganar y gratis, ¿vale? Entonces, eh, en el vídeo de ayer, está el, el comentario de Adrián, eh, y oye, eh, lo voy a voy a ponerlo, voy a, a ver, eh, eh, lo voy a poner aquí eh, para que, a ver si puedo ponerlo, si me deja, es que, es que hay veces que es un poco complicado, a ver si me deja aquí ponerlo ah, como comentario destacado o, no, es que no lo veo. ¿Por qué no te veo? A ver, aquí. No sé por qué... Me... Es que no lo entiendo. Bueno, miradlo en el vídeo de ayer, ¿vale? En el de todo pendiente de un hidro o lo del de la bandera de osos. Eh, miradlo en el comentario de ayer y le preguntáis, ¿vale? Preguntarle con el tema del, del, del nodo de presets, que seguro que a más de uno le interesa. Es que es fácil. Es que es fácil, ¿vale? Eh, luego José me decía que le diría la opinión sobre REN. A ver, yo la opinión que puedo dar sobre REN o la que puedo dar sobre cualquier eh, altcoin siempre va a ser en el aspecto técnico. En el aspecto fundamental tendréis que ver qué eventos tiene esa cripto, eh, la antigüedad, eh, qué apoyos tiene, qué socios tiene, eh, todas estas cosas. Entonces, REN, ahora mismo, después de haber hecho esta zona de mínimos que hizo aproximadamente en enero, vamos a, a marcarle aquí que uh, vale bueno pues ha solventado una parte una, una zona importante qué pasa que ahora lo que necesitas es venirse a apoyar y yo creo que el apoyo lo va a tener más o menos en este punto de pivote aquí vale aquí fue una resistencia aquí fue un apoyo aquí ha sido un apoyo una zona de apoyo que bueno enseguida ella se fue arriba bueno, pues creo que la zona de los 0,8, 0,81 más o menos, puede ser la zona de apoyo. Si la pierde, bueno, pues ya sabemos dónde está el siguiente suelo, ¿vale? Para hacer un doble suelo sería muy bonito hacer un doble suelo aquí para volver a coger otra vez hacia arriba. Pero si viene aquí e intenta atacar otra vez esta zona de máximos, ¿vale? Pues, por ejemplo, ahí tendríamos, eh, joder, pues un 71%. Fijaros es que parece que no es nada, ¿no? Pero es que pega unos latigazos súper interesantes, Ren. Fijaros que todo esto lo hizo aquí también en un día. O sea, fue una auténtica burrada y no es la primera vez que lo hace. O sea, mete a veces unos latigazos que son tremendos. Entonces, ¿tiene chicha para volver a intentar atacar esos máximos? Sí, claro que la tiene, pero va a depender también del resto del mercado. Entonces, si ampliamos un poquito y ya empezamos a ver... Eh, lo que ha hecho en los días anteriores, fijaros cómo este día, es que este día fue tremendo el 31% pero es que se deja otro tanto en el siguiente día, más la mecha, o sea es una burrada eh, de momento que tenemos uh, una tendencia ¿vale? que es bastante clara vamos a ponerla decentemente, ya sabéis que yo dibujo muy mal que tiene un toque, dos toques, tres toques y cuatro toques, por la parte superior igual, pues podemos irnos a estas zonas, está abriéndose como una como una trompetilla, si nos queremos ir bueno, pues un poquito más paralelos para, para hacer un canal con sus salidas, ¿vale? podemos deducir que eh, lo siguiente que le toca es venirse a, a la parte baja, ¿vale? entonces, al menos a los 0.1 creo que se vendrá a partir de ahí que lo soporta y no lo pierde, fantástico, que lo pierde y ya sabéis dónde va, ¿vale? 08, 081, más o menos. Está bien, sí, es un, es un proyecto majete, pero claro, es que hay tantos, es que hay tantos, que, bueno, al final, es lo que os digo, ¿no? Mirar en fundamentales y mirar lo que, si está dentro de lo que vosotros eh, tomáis como un proyecto serio, con el menor riesgo posible, pero aquí el riesgo es tan alto, es tan alto de verdad que, que en todos, eh, en todos, da igual el proyecto que sea, incluso si el propio Bitcoin es altísimo, al menos en el muy corto plazo, en el largo plazo, evidentemente, ya sabemos que, pues, bueno, ya sabemos no, porque sabes, no sabemos nada, realmente creemos, creemos que puede ser eh, cañero, pero mmm, hay amigos, esto al final el, el oráculo, la bola de cristal no la no la tiene nadie bien eh, seguimos en Bitcoin si nos vamos a cuatro horas eh, estábamos diciendo que teníamos que una vela que confirmar por fuera quedan 2 horas y 52 para terminar las 4 horas y para terminar la vela diaria bueno pues eh, lo interesante sería que retomase el camino hacia arriba pero no tiene pinta de querer fijaros el, el volumen como ha ido bajando pero bueno todavía, todavía lo he dicho quedan tres horas prácticamente y, y está siendo una semana que ha empezado bastante complicada Vamos a ver cómo termina, pero que a mí lo que no me gusta ni un pelo es haber perdido la zona de 50 en RSI y en el SP500, pues de, de tres cuartas de ahí mismo Fijaros que está, está en la zona de 50 está perdida, está intentando, aquí se testeó, intentar otra vez arriba, ahora se ha perdido hoy. Eh, medias, perdona, que esto es semanal, encima pero todavía, pero me lo, lo pone que es semanal. Eh, en diario, aquí, tacatas, ahí esto es, la media de 50 se ha perdido, ¿vale? Hoy, y pues eso no está, no está nada bien, no mola. No mola, es algo que no, que no está bien y, sobre todo, vamos a ver si las medidas de 100 y 200 nos hacen de soporte. A ver qué pasa mañana para empezar a tomar decisiones drásticas en un momento dado, que sí si hay que tomarlas y, y, y que, oye, que también os digo una cosa, que salirse en pérdidas eh, una retirada a tiempo normalmente suele ser una victoria. Chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha gotela, guardar liquidez para cuando vengan las oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.